Bueno, el plan de fortalecimiento de las carreras de logia, de la formación inicial docente, eh, surge a raíz de una convocatoria que hace el Ministerio de Educación ya, a las universidades estatales y que nos pide que trabajemos en conjunto para mejorar la formación de profesores del país. En este mejoramiento de la formación de profesores nosotros estamos trabajando en distintas áreas, ya, tanto eh, de, tomando el trayecto completo de la formación, es decir, desde antes de que los estudiantes ingresen a la universidad cuando están en el colegio, ...y luego que ingresan a la universidad... ...el acompañamiento y trabajo... ...en todo el proceso de formación y ser docente... ...para culminar... ...con un proceso de eh, inserción laboral... ...y acompañamiento a nuestros titulados jóvenes... ...para eh, favorecer... ...el desarrollo docente después... ...y todo esto por supuesto enmarcado ...en la ley 20.903... ...que trae entre otras cosas la ley... Eh, el, ...la ley de desarrollo docente, ¿no es cierto?... Eh, ...para los profesores del sistema escolar. El proyecto... Nos va a permitir fortalecernos institucionalmente en capacitación de nuestros profesores. Va a poder fortalecernos también en términos de infraestructura necesaria para reforzar lo que ya hemos ido avanzando. Nos va a permitir fortalecernos en la vinculación con el medio, en las prácticas tempranas, en las prácticas rurales. Y tenemos mucha confianza en que nos va a permitir estrechar aún más los lazos que tenemos con el mundo educativo. Para mí en realidad en este momento estoy con emociones bastante encontradas porque yo inicié, eh, participé iniciando este programa de formación inicial docente acá en la Universidad del Bio Bio y en el andar de este proyecto como gerente de convenio eh, postulé al concurso de alta dirección pública al cual cierto eh, quedé seleccionada y ahora asumo que hemos jefa de DAEM del Carmen. Entonces eh, venir hoy día al lanzamiento eh, es tremendo. Ya esos siete objetivos que, que presentó el doctor González son objetivos muy potentes donde la vinculación con el medio y eh, el trabajo en las prácticas, sobre todo en las prácticas rurales que es lo que a nosotros cierto, eh, nos convoca dentro de los objetivos eh, es poder seguir fortaleciendo, como decía don, don Marcos, el proceso de formación del futuro docente. Toda eh, innovación en la educación pasa por el mejoramiento del trabajo en el aula. Eh, ahí se juegan las, las renovaciones, los cambios educativos en el aula. Ahora, por supuesto, que dentro de este nuevo modelo que ya iniciamos, estamos implementando, eh, nuestra vinculación con los sistemas escolares tiene que ser más profundo, más fuerte. Así que estamos muy felices, por supuesto, porque significa un paso muy adelante para la modernización de nuestra facultad y sobre todo poner el, el acento en la calidad de la formación de profesores que estamos comprometidos a realizar en, en el breve y en el mediano tiempo.